bienvenidos a un nuevo vídeo Y en el vídeo de hoy, básicamente, eh... Sí, la máquina no funciona Voy a tener que comprar una nueva Y ahora no lo vamos a hacer, pero luego Veréis cómo compro la nueva máquina Y de verdad que espero que no me sablen mucha Azuki Porque la verdad es que ahora mismo, sinceramente, chavales la camiseta del bicho que me hicisteis comprar Pues la verdad es que ando un poco seco Yo sequito, ¿sabes? Y bueno, chicos, como veis, chicos Cortesito, acá no... TR7, así que chicos, estamos... Ostras, es que esto Estamos secos, chicos, estamos secos Hay que subir un poquito, a ver si sube ¿Dónde duermo? Duermo aquí, chicos Lo que pasa es que últimamente, pues, está un poco rara, ¿no? <ríe> está un poco rarilla la camilla Y nada, pues, sinceramente, o sea, Loris, si para ti esto es sentarse, bro, cómprate una cama, bro Porque esto es una locura, bro ¿Qué haces con esto así, bro? Espera, que te la, te la llevo a tu setup, bro Porque es una locura, bro Ahí, entra perfecto, chicos. Venga, para adentro. Y bueno, chicos, ya está abierto toda la casa. Pero no sé para qué abierto. Si vamos abajo, chicos, ¿dónde esperáis que fuéramos? Vamos, uh -huh. ¿A Coger esta pelota, porque sabéis lo que se viene, ¿no? Si no meto la canasta, si no meto en la canasta esta pelota, en dos intentos, literalmente. Me. Mm, mínimo, minimísimo, minimísimo. Hola, hola, hola, hola, ojo. Mínimo, minimísimo. Tengo que hacer un reto. Un reto tengo que hacer. No me lo creo. Missy Queezy, Missy Missy Fu, ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Missy Fu? Missy Está muy chill, está recuperándose En principio le queda muy poco, miradlas, están perfectamente Está volviendo a coger la agilidad y todo Y dentro de poquito, la veremos por las calles Pero nada, Missy te dejo por aquí, pórtate bien Ya no me odias, chicos Y por ahí tenemos a nuestro enemigo La canasta, chicos Voy a coger un momento la cámara con la izquierda Porque me voy a disponer a tirar Joder. La pelota a la canasta Es más o menos, mirad, más o menos Del mismo, bueno, más o menos del mismo Y vamos a intentar hacerlo Colocamos, un poco más lejos Estoy bastante lejos Tiramos ¡No! A punto, tío, a punto. Apuntísimo, queda un intento, chicos Y si no, tendremos que hacer un reto ¿Vale? Apuntamos Tiramos y dentro Vamos, vamos, vamos, vamos Entró, entró, chicos Qué locura, ¿eh? No falla, es que no falla, chicos El otro día, primer intento y este día, segundo Os prometo que no es fake, os lo prometo Literalmente Dos intentos, segundo intento Metida. Por cierto, lo que yo hace no entiendo. Ahí, ahí, ahí, ahí, Missy. Entiendo a veces por qué aquí no se pueden hacer fotos. O sea, me van a denunciar o algo porque estoy flipando, bro. Dime. ¿Qué haces? Nos vemos. Me piro. Adiós. Adiós. Que falta una cosita y son los dardos, chicos. Los dardos de la muerte, guacho. Básicamente, tenemos la misma. La misma. Dos dardos. Uno, dos Cuidado con los dedos, chicos, acordaros Dejamos uno por aquí Tenemos este Disponemos a tirar Pero soy malísimo, tío Soy malísimo, no lo entiendo En todas las fallo Qué locura, bro Cogemos el siguiente dardo Vamos Por favor Un poco de respeto para mí Para mi gente y para mi cuerpo Vale, chicos, no vuelvo a jugar a los dardos en mi vida Es que me parece lamentable Hoy tenemos un nuevo reto Que por... Tengo una portería pequeña y voy a hacer unos tiros Si no meto en dos intentos, literalmente, o sea, me pido la camiseta de... No, bro, estoy, no, estoy pasando ya, cortad, cortad el brote ya porque es locura No, pero fuera, coñas Tengo que meter Si no meto, literalmente, no dejéis ni un like Ni un like Si meto, oye, unos 6.000 likes en 24 horas, me vienen a mí frescos Porque el otro día vi 4.000 y llegamos a 8.000 Entonces me parece una locura, entonces por eso... En este vídeo voy a pedir 6.000 likes Para... Eh, este tiro Por este y para este tiro, vale Me voy a dejar un poco Voy en chanclas, eh, chavales ¡Ojo! ¡No! ¡Qué ¡Qué malo, tío, malo. ¡Vaya golazo! ¡Vaya pelotura, el bicho! ¡Sí! Uf. Siempre ganamos, chicos. Nunca perdemos. Bueno, pues chicos, eh, mirad dónde ha la pelota. O sea, hay que tirar otra vez y mirad dónde ha acabado. aquí en la portería. Pero como siempre, chavales, mirad mi calidad. La portería allí. Pequeñita, ¿la veis? Chavales, te lo juro. Que es que yo cada vez alucino más conmigo. Eh, Real Madrid, necesitas un fichaje. Estoy aquí. Juego de me siento ofensivo. Tranquilo, eh. Tranquilo Vamos para arriba, que os tengo que contar Cómo vamos a intentar comprar la máquina Chavales, estoy intentando buscar a la gente de la casa Pero es que no la encuentro Ya sabéis que Plex está fuera Y es que no encuentro ni a Ruby ni a nadie Pero no sé qué hacer, sigo estoy solo ¿Qué coño? ¿Pero qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Me grita alguien, hijo de... EPO". Y eso chicos, acabo de ver a Ruby Nos rayéis en plan, está echando la siesta Obviamente <ríe> se ha despertado Pero simplemente pues estar ahí en la cama Porque no hay nada que hacer últimamente Entonces chicos, veremos si puedo llegar A comprar la máquina, porque no sé si la voy a poder Comprar, ya os digo, es muy complicado O sea, no sé ni cómo Plex la consiguió pero en principio vamos a ver si realmente la podemos comprar. Voy a hablar con Ruby a ver qué opina sobre la máquina y sobre y si ha hablado de complexo o algo. Pero en principio vamos a ver si se puede comprar. Luego ya hacemos otras cosas. Por cierto, poquito se habla del cacho de palmera que tenemos en casa. Eh. Qué locura, macho. 250 metros de alto, bro. ¿Y poco se habla con esa manguera? ¡Ah! Qué susto me ha pegado, chicos. Porque se habla las <risa> veces que le hemos liado con esa manguera. Bro, gritando por la casa, bro. 39 de vida le dejo a la torre y me ha ganado, bro. Bro, ¿qué haces jugando Complex? Bro, eh. Es un traidor, bro. Se ha enfadado conmigo, bro. ¿Por? O ¿Sabes? Porque <risa> le he roto la máquina de gancho. ¿Qué dices? Hola. Ahora te explico, ahora te explico. Espera. ¿De verdad o, la... ¿De, verdad o de coña? ¿Eh? ¿De verdad o de coña? Se le ha roto, bro. bro. Yo no quiero usar nada, eh. Loco, bro. Es que, bro, y ahora le, le tengo que comprar otra, pero yo como ya sabes, bro, es que, ¿dónde la compro, bro? plan, ¿dónde la compro pero, él? Pero, bro, ya no sé lo es, ¿tú sabes que cuesta una máquina de cancha? Lo voy a ver, bro, pero es que no sé. Pero cuesta mucho. ¿Cuánto mucho? Mucho. ¿Más de 200? Sí, como quizás 1.000 euros. ¿Qué? ¿Estamos locos? Dicho esto, me voy a grabar con él. Bueno, pues Ruby nos deja. <ríe> ya sabéis que Ruby y yo estamos toda la noche viciadísimos al Minecraft. Minecraft. Y nada, vamos para adentro. Y bueno, chavales, ya estamos por aquí en el PC, como estáis viendo. Y aquí tenemos Google, así que vamos a buscar sin más dilación. Máquinas de gancho. Comprar. Mm, a ver, imágenes. parecida a esta, es parecida a esta chicos es muy parecida a esta, se parece, bueno no creo, no tanto es que no sé si voy a poder, esta me acuerdo que estuvo en una de las elegidas al principio o esta también, no sé es que no la veo tío, no la veo no la veo chicos, es muy complicado esta se parece un poco, ojo se parece un poco a esta, ojo, bueno no mucho es que está complicado chicos, gancho feria nada chicos, son pequeñas son pequeñas, chicos, no hay Vale, vamos a seguir buscando en páginas Nada, no hay, un... no hay tío Crazy Toy dos a ver si aquí hay En esta página, ¡ojo! 1750 eurazos No puedo pagar esto, chicos No puedo pagarlo es imposible que lo pague, sea, Es imposible, no puedo. Yo pensaba que costaría 300, 200, algo así, ¿sabes? Pero es que esto, 1750, no lo puedo pagar. Uf, ¡Qué locura, macho! Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo un poquito. Nada, estas son pequeñas, como hemos dicho. Vamos, por favor.